Te la prestó el mamaste. Que lo que tú dices, mi loco, te trae una vaina ahora. Una bandera. ¿Dijiste? ¿Una bandera? Sí, mi loco, de a dos por una. ¿Una bandera? ¡Una bandera! ¡Una bandera! ¡Me maricona! ¡Una bandera! madre mi loco que no te vuelva a dejar un comentario menos que la vida al fin los encontré ustedes no saben ni siquiera lo que significa esa bandera ahora le voy a decir qué va a pasar tosti dame Mi que yo pensaba que tú no iba a matar